Pero primer invitado del día de hoy, está con nosotros Gabriel Caredo, que es el presidente de CAMEPAF, la Cámara de Empresarios de las Pastas Frescas. Bienvenido, bienvenido Gabriel. ¿Cómo estás? Muy buen gusto. Día. Bueno, Qué honor gracias. tenerlo acá con <risa> nosotros. Nosotros ah, fanáticos no Usted es el presidente de CAMEPAF, nosotros somos los presidentes del club de fans de las pastas. Pero, es perfecto, así. Una, bienvenido, una, entonces. <risa> bueno, bienvenido, Gabriel. Un bueno, placer. Muchas gracias, Sabemos un placer. que octubre es el mes de la pasta, porque justamente el 25 de este mes es el día mundial donde se celebra a esta Comida tan rica que hemos heredado de nuestros ancestros italianos, o no? Sí, de allí la traemos, Italia, ¿no? Yo, Italia. Tra sí, hay por ahí una. Eh, no se sabe si es de Italia o de otro país, pero es de Italia. Uh -huh, muy bien. Bien. Perfecto. Y es un mes con muchísimos beneficios, con descuentos y mucha celebración de por medio, claro. ¿no? Sí, la idea es eh, representar a las pastas frescas en la provincia y, uh -huh. y tomar esta iniciativa como para que quede, para siempre, como un legado, ¿no? Uh -huh. Desde el año Des, 2019 trabajan como. Desde como el año de 2019 cámara, nosotros nos nucleamos como cámara. Bien. Y, empresas de más de 40 años que están dentro de la provincia, uh -huh. con renombre, mucho trabajo. Perfecto. Mucha experiencia en este rubro. ¿Seguro? Y, ¿Muchas empresas se integran la cámara, Gabriel? Sí, hoy somos más. Más de 20 ¿no? Ajá, perfecto. y lógicamente siempre esperando que, que más empresas eh, se integren claro. de nosotros ¿no? por supuesto y con qué objetivo digo se reunieron se empezaron a nuclear para formar esta, esta cámara había muchas cosas que podemos hacer solo en conjunto solo uh -huh. particularmente nadie puede llegar a hacer nada eh, hay muchos temas para abordar económicos sociales uh -huh. que bueno que, que es bueno hacerlo en cámara no perfecto y en el mes de la pasta y en el mes de la pasta arman esta celebración, arman esta celebración tan bonita. como Perfecto. puntapié para que todo el país después se agregue a Mendoza uh -huh. eh, bueno con unos regalos unos Excelente. premios y, de qué se trata eso nos contás bueno con los premios tenés un, un smart tv de 55 pulgadas ah, muy bien. un horno, un horno a microondas un horno eléctrico, uh -huh. con la compra de, de pastas, de, de te van, les van a entregar de, un bono gratuito, donde van a participar del sorteo. Perfecto. 29 de octubre, por la quiniela de Mendoza, la nocturna. Muy bien, Perfecto. esto es en todos los comercios adheridos, en su compra, te vas con ese billetito, sí. con ese con ese uh -huh. lo llenas con tus datos... Y ahí estás participando. Participas. Perfecto. Qué bueno, bueno, los descuentos que hemos tenido ya... Muy bien. Esta es la segunda semana de descuentos, de uh -huh. pastas, por ejemplo, hoy de lunes a viernes en esta semana. Tenemos ravioles con el 20%. Uh, ¡Qué rico! Y la que viene, para que lleguemos bien a los ñoquis, toda la semana de ñoquis. Claro. claro. Para el 29, El 29 justo en el octubre, que del mes Qué ¿Qué puede bebé, faltar ¿no? claro, ¿Se encanta. replica este, esta entidad en otras provincias? ¿Tienen conexión con otras provincias? ¿Cómo se manejan a nivel nacional, a nivel federal? De hecho, nosotros también tenemos representación en la, en la parte nacional, ¿no? uh -huh. en la Federación de Fabricantes de Pastas, de los cuales eh, toman como Mendoza un referente importante al tomar decisiones económicas, paritarias y otras cosas más. Eh, muy, muy bueno el trabajo que hemos hecho. Recién, lógicamente, que somos cuatro o cinco provincias las que tienen cámaras formadas. Uh -huh. Hay mucho más para hacer y bueno. Hay que contagiar. ¿Y cómo se puede hacer para conocer el listado de los comercios adheridos para aprovechar estos descuentos y por qué no sumarse también al sorteo que están haciendo? En estos días, en los flyers que pasan por este canal... Sí, acá sí, lo sí. hemos estado comunicando. Bien, eh, van, a, uh -huh. van a ver todos los, los comercios que están adheridos a este proyecto. ¿En Hay internet? Que, ¿Alguna red social los sí, pueden buscar? Bien. en, en, en KamePaf eh, en, en las partes de Instagram y arroba KamePaf en, en Facebook. Perfecto. Genial. ¿Tu pasta favorita? Me intriga saberlo. Oh, claro, Alguien que trabaja favorita, en ese no, lugar. Pasta. no sé, viste, se, se puede elegir. El Vos te, ¿no a no te vas a reír. ¿No, ¿No te gusta para, la pasta? Para mí me encanta el Fideo. Ah. No, eh, bueno, sí, sí, obvio. O sea, Mucha gente muere por una Olvídate. pasta rellena, le encanta. Mm, con aceite de De cualquier manera. Qué rico, me encanta. Sí, sí, me encanta. Aparte, bueno, podés jugar con el tema de la salsa, ¿no? Por supuesto, hoy se hay diversidad en salsas es, riquísimo. es un gran mundo, ¿no? Gabriel, eh, me imagino que también se pueden comunicar con las redes sociales otras empresas que se quieran sumar. Lógico. ¿no? Adelante también. Cualquier pastas. Al, pero agradecido que se sumen todas las otras empresas de pasta. Perfecto. Esa es la idea de nuestra cámara, ¿no? Bien. Excelente. Bueno, en la cocina de mejor de mañana... La semana que viene ya nos vamos a poner las pilas Vamos a hablar ahí con Gabriel y con todos sus colegas Para poder tener una semana Dedicada a las pastas ¿Te a parece? De ustedes. <ríe> ¡No! Un día podemos hacer unos buenos tallarines sí. Te vamos a invitar a comer Con alguna salsa especial Después se tiene que venir de, de canelones Canelones, sí, ¿sí? ravioles sorrentino. Sorrentino. Uy, Sorrentinos no. qué rico. Cuántas buenas ideas que van surgiendo eh? Fideos rellenos, ñoquis hay, hay de todo chicos hay, hay Angelotti pastas. dicen por acá esperando es lo ver, Los colegas hacen, yo particularmente, y mis colegas hacen muy buena pasta, la uh -huh. verdad que... ¿Y la especialidad de tu casa de pastas? Sorrentino. Los sorrentinos. Es lo que más consume la gente. Ah, mira sí. lo que más se pide. Y lo que más se vende. Qué y en rico. esta época donde estamos un poquito complicados con la economía y demás, sí, ¿ha, hay, ¿ha bajado hay mucho, el hay, consumo? O... Baja un poco el consumo, pero hay variedad uh -huh. de pastas, vos podés consumir también pastas... Y que te rinde en la mesa, ¿no? no no hace falta a veces llevar solamente esa rutina. Una vez a la semana, al menos, Una, la familia mendocina... Si son dos mejor, y un día frío como hoy, ni hablar. Uy, <risa> rico, ¿no? va como piña. Me Gabriel, ha sido un placer. Esperamos que todos los mendocinos se puedan sumar a este mes de beneficios en las casas de pastas que, por supuesto, están adheridas a CAMEPAF. Y, y bueno, la semana que viene los vamos a sorprender con distintas alternativas y recetas para comer las pastas de una manera diferente. A prepararlas con alguna salsa especial, con algún condimento al que no están acostumbrados para celebrar este mes como corresponde, me chicos. Me encanta. Qué claro. rico. Yo tengo hambre. Fanáticos. Ya me hambre. Es verdad. Gracias, bueno, Gabriel. Chicas, un un gusto. gusto y saludo a todos los compañeros ahí de la yeah, cámara yeah, que yeah. lo ven. ¿sí? Sí, sí, sí. Un placer. Adiós. ¿Sabías que en octubre se celebra el mes de la pasta? Te lo estamos contando aquí en Mejor de Mañana, los fabricantes.